a partir a de ver al mar proyecta la pared días en el cielo y de y ella no sabe leer